En la actualidad se ha popularizado la idea del trading, en algunos casos gracias a sistemas inescrupulosos que se valen de la fama de la bolsa de valores para aprovecharse de la gente. ¿Pero qué es el trading? El trading consiste en comprar y vender activos en una bolsa de valores, y para ello se utilizan dos tipos de análisis, el técnico y el fundamental. El trading fundamental se basa en hacer una revisión de las noticias que afectan a los mercados financieros. El trading técnico establece un análisis previo de la dirección del mercado según ciertos patrones como el movimiento del precio y la tendencia. Ambos métodos comparten una dificultad particular. El número de factores que pueden ser tomados en cuenta es muy grande. Muchas veces estos factores pueden esconderse a la percepción humana y eso dificulta determinar los patrones. Aquí entra la inteligencia artificial. Existen varias maneras de definir la inteligencia artificial, pero básicamente se refiere a un programa de computación capaz de tomar decisiones propias. La rama más conocida de la inteligencia artificial son las redes neuronales. Este tipo de sistemas se encarga de analizar datos y clasificarlos según sus características en grupos. Utilizan una enorme cantidad de datos y los clasifican con una gran precisión, lo cual supera ampliamente las capacidades humanas. Existen además otras ramas de la inteligencia artificial, como los sistemas de algoritmos genéticos o los sistemas de redes bayesianas. Los primeros se encargan de optimizar valores, mientras que los siguientes analizan árboles de probabilidades. Podremos apreciar que para un sistema de redes neuronales es más sencillo encontrar patrones en un análisis de mercado, ya sea fundamental o técnico. Adicionalmente, la implementación de algoritmos genéticos y el uso de redes bayesianas permitirá optimizar los parámetros y realizar un análisis estadístico más exacto. Todas estas ramas de la inteligencia artificial, además de muchas otras, pueden combinarse para mejorar cada vez más el análisis de una estrategia de trading. Cada parte va a determinar de manera individual y decidir la mejor opción para optimizar el resultado. Con Equatrading AI se tiene el objetivo de conseguir uno o varios sistemas que se encarguen de optimizar estrategias de trading de una manera constante, otorgando datos que permitan mejorar las ganancias. El objetivo del crowdfunding es conseguir los recursos monetarios necesarios para el desarrollo del programa. Los donantes obtendrán dos niveles de acceso distintos según la cantidad contribuida. En el primer nivel se otorgará acceso al conocimiento para la realización de trading de manera personal Con todas las herramientas necesarias para los análisis correspondientes y muchos consejos para mejorar las estrategias Esto equivale a un curso de trading con un costo aproximado de 1000 dólares en varios sitios de internet El segundo nivel otorgará el acceso a los resultados obtenidos en los programas de inteligencia artificial que van a ser desarrollados La donación para el acceso al nivel inferior es de 100 dólares Mientras que la donación para acceder al segundo nivel está fijada en 150 dólares. Ambos niveles serán además implementados en un Patreon, que se pondrá en marcha un mes después de la primera entrega de resultados. Y donde los donantes podrán recibir de manera mensual actualizaciones, mejoras, tips y enseñanzas de acuerdo al nivel que estén pagando. Una vez instaurado el Patreon, las donaciones mensuales para los niveles serán de 50 y 100 dólares respectivamente. Los donantes del proyecto en la etapa inicial tendrán acceso gratuito por 6 meses al contenido de Patreon. Esperamos su apoyo.